hola hola hola chicos cómo están cómo se encuentran sí chicos un nuevo día de filtraciones rumores de gta 6 sí chicos es que actualmente hemos tenido bastantes decepciones ya que rockstar no ha sacado ningún tipo de ningún tipo de filtración ni nada ni, ni información sobre la nueva expansión del gta 5 en play 5 en E3 bueno en la entrevista de tx Chu en E3 es un, completamente un fracaso pero hoy vamos a dar de hecho unas nuevas filtraciones parece que cada vez es más probable que Grand Theft Auto 6 no se publique hasta 2025 después que el reportero Bloomberg Jason Trey corroboró recientemente el video de una filtración. El filtrador de Battlefly y carlos Duty Tom Anderson publicó un video en YouTube la semana pasada, detallando varios rumores y predicciones de GTA 6. Anderson afirmó que el juego se llevará a cabo en un entorno moderno, que incluye Vice City de alguna manera con el mapa cambiando con el tiempo de la misma línea que los cambios de los cambios de imagen regulares de Fortnite, eh, el video también rumoreaba que GTA 6 continuaría con personajes, con múltiples personajes jugables, incluida una protagonista femenina que asume, asumiría el papel de hacker. Enderson también ofreció una predicción de la fecha de lanzamiento de GTA 6 Es así bien Enderson describió esta fecha de lanzamiento como solamente una predicción Jason Trade, <tose> Trade respondió a un tweet que corroboró la información proporcionada por Enderson No sé, eso, esto es lo que dijo, ¿vale? No sé por qué todos piensan que dije que GTA 6 llegarían en 2023. tuiteó Shade. Todo lo que Tom Anderson ha dicho sobre el juego coincide con lo que he escuchado. O sea que lo que escuchó Shade está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Anderson, que es el youtuber, que. Bueno, que transmitió toda esa información sobre GTA 6. Otro tweet se alineó aún más con el video de Anderson diciendo que GTA 6 aún está temprano en el desarrollo. Y, y tendrá un mapa en evolución, o sea, una expansión. Bastante impactante esto, lo que está pasando con GTA 6, porque... Eh, ya hace unas 11 horas Esta información ha estado rondando En, en, en Google Y la verdad que GTA 6 es, Está haciendo tendencia eh, En Twitter Y pues eso me pone muy contento Ya que si hay más filtraciones Es más divertido ya encontrar Alguna asertiva Es más difícil, no sé Que sea correcto Porque es una filtración, obviamente puede ser O no puede ser, pero bueno eh, Trey había estimado previamente una ventana de lanzamiento 2023, pero señaló que eran sus propias predicciones y se hicieron antes que entremos en una pandemia que aún no se ha detenido ya sabemos que esta pandemia nos ha dejado bastante mal ¡PUTOS CHINOS! <ríe> pero bueno, también comentó sobre la cultura del trabajo de Rockstar después de sus informes de Kotaku, diciendo que cree que Rockstar ha hecho un esfuerzo consciente y deliberando para mejorar su cultura de trabajo. Aunque Tom Anderson como Trey parecen parecen tener una información similar. Siempre vale la pena tomar todo lo dicho con una pizca de sal. ¿Cuál es el juego más grande? Cualquier fragmento de información es emocionante, pero las filtraciones son filtraciones y las producciones de esta escala cambian constantemente. Entre todos estos posibles rumores diciendo que cree que el juego, que el juego se lanzará en 2024 o 2025. La cultura crunch fue citada con la razón principal de que el juego está tan lejos está tan lejos Rockstar fue criticado después de un informe de Kotaku de 2018 de Trail expuso el desarrollo intenso y crujiente de Red Dead Redemption 2 el mismísimo que nos está contando de que en 2023 pueda que salga GTA 6 expuso que Red Dead Redemption iba a salir en 2018 o sea que está bastante bueno esto Descrito como una marcha de la muerte. Un informe de seguimiento en 2020 mostró que se estaban realizando mejoras. Aunque según un empleado, los cambios están recién comenzando. Bueno chicos, esto ha sido la información de hoy de GTA 6. Espero que les haya encantado cabros. Eh, dejen su like y bueno hasta la próxima. Chao. But you know I never will No, so I choke you down to